No, el accidente sucedió, yo venía suave, redu eh, reducí la velocidad como puede observar la señal de tránsito, reductor de velocidad. Ahí yo ya estaba camino a mitad del puente y el contrario venía a una velocidad muy exagerada, ¿me entiendes? Este, no le dio tiempo cuando se parece que se asustó. yo puse a reversa como pude, como iba a una velocidad baja, vené, me dio tiempo a poner reversa, venía dando reversa rápido y él como quiera perdió el control y se retrayó. O Entonces sea, tú ves a mi madre, venía muy sí, rápido. Sí, yo venía a mi derecha, venía muy rápido bajando. No, no hubo ningún medido ni nada. No, gracias a Dios, hasta el momento todo bien.